¿Se puede beber oro? Sí, beber se puede. Pero te mata. Es peor que el Listerine Morao. Diane de Poitiers, la amante de Enrique II, tomaba pequeñas cantidades de este mineral para estar joven y murió a la edad de 66 años. La muy lista, que era famosa por su belleza y cara de apariencia vampiresca, como pueden comprobar en la pantalla, tomaba habitualmente oro disuelto en las bebidas, pensando que era el elixir de la juventud. Lo han confirmado recientemente unos científicos tras examinar sus restos. El descubrimiento ha sido publicado en la revista British Medical Journal. En el artículo se afirma que se encontraron muy altas concentraciones de oro en el tejido y de cabello de Diane. Los investigadores afirmaron que tan alta concentración de oro en el cuerpo humano provocaría náuseas insoportables, anorexia, diarreas y anemia, lo que podría explicar la extrema palidez de la amante del rey.